Hola, en este vídeo os quería hablar de qué puedo hacer para volver a las pistas de badminton o de mi deporte de raqueta después del confinamiento. Llevamos mucho tiempo estando encerrados y la vuelta a la actividad deportiva tiene que ser sin prisa, con pausa, porque si no nos vamos a lesionar es, y hay que dejar al cuerpo descansar. Y en cuanto a la motivación, ¿qué podemos hacer con ella? Porque... Seguramente empecemos a jugar, a entrenar y nuestro rendimiento ni se parezca al que teníamos antes. Quizás si habéis salido a correr o a hacer cualquier cosa lo habréis visto, que vuestro rendimiento es mucho peor. Pues en el badminton o en cualquier deporte va a pasar lo mismo. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esta motivación? Pues como el otro día vi en un artículo de María Martínez, que se dedica también al badminton, que es la psicóloga de Carolina Marín, ...dijo unos consejos muy interesantes... ...que era volver a nuestra motivación primitiva... ...es decir, aquella que nos hace... ...estar en el deporte en el que estamos... ...por ejemplo, si es el badminton... ...pues qué es lo que hace que empezaréis a jugar al badminton... ...por qué elegisteis este deporte... ...por qué os parece tan divertido... ...o porque estáis con los amigos jugando al badminton... ...o en familia... ...o porque os hace lo que sea... Buscar vuestras motivaciones primigenias y seguirlas cuando hagáis esta vuelta al inicio de la competición. Espero que tengáis en cuenta estos consejos, que la motivación la vayáis controlando en la vuelta a, la, a, la, a los entrenamientos y competición. Y bueno, si no os habéis suscrito ya, suscribiros a mis vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Solo quería contaros esto. Chao, chao, chao, pescado. No, verás, se me va.. el micro lo voy a mandar a Parla.